Continúan los debates en la Universidad Nacional de Colombia para elegir al próximo rector y nos encontramos con el profesor Carlos Medina Gallego. Eh, profesor Medina Gallego, bienvenido a otra voz. No se me vaya un momentico, ya hablamos. Eh, importante este ejercicio que se está realizando acá en la Universidad Nacional en cuanto que muy pronto se va a conocer quién será el rector de la Universidad Nacional de Colombia. Sí, digamos que la consulta democrática que se realiza al interior de la comunidad universitaria ...para que se puedan inducir un poco las decisiones del Consejo Superior... ...sobre cuál puede ser el rector de la Universidad Nacional... ...que responda de la mejor manera a los retos que tiene hoy la universidad... ...con respecto a ella misma y, contra, y con el país, resulta fundamental. Hoy en la Facultad de Derecho hemos podido conocer los puntos de vista... ...de los distintos candidatos y creemos que aunque haya afinidades... ...en temas centrales como la financiación, el problema de la ciencia... ...la investigación, la innovación, el bienestar universitario... Hay otros puntos que están marcando las pautas de diferenciación en cada uno de ellos, que es muy importante poderlos tomar en consideración y poder eh, propagar esas ideas para que la comunidad que es pluralista y que puede nutrirse del pensamiento colectivo pueda llevar una buena rectoría hacia el próximo periodo. Profesor Medina, muchísimas gracias. Aquí tenemos a varios candidatos. Voy a permitirme acá con el profesor Branch. Eh, Tengo un segundito... Eh, ¿La propuesta concreta pues, para que lo elijan como rector? Nuestro modelo, modelo de descentralización administrativa que le vendrá muy bien a todas las sedes de la Universidad Nacional de Colombia, incluida la CEO Bogotá, en la cual hoy se requiere fundamentalmente de tener una autonomía para el ejercicio propio de las actividades diarias misionales y de apoyo de la universidad, así que la descentralización administrativa será un punto importante del cual ya tenemos experiencia y reconocimiento institucional para llevar a cabo esa tarea. Bueno, profesor Zanabria, también eh, las propuestas que se deben tener en cuenta pues también en esta elección a rectoría de la Universidad Nacional de Colombia. Bueno, estoy muy contento de estar en otra voz. La propuesta de Fabián Zanabria es por un alma mater más incluyente, como es adentro, es afuera, como es afuera, es adentro. La Universidad Alma Mater de los colombianos debe reencontrarse con la nación, no solo reflejar sus contradicciones, sino iluminarla. Muchísimas gracias. Aquí también otro candidato, eh, por favor, eh, profesor Cárdenas. Eh, bienvenido a Otra Voz y también sus propuestas para ser elegido. Bueno, primero resaltar que salimos de un foro muy interesante aquí en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, aquí en Bogotá, eh, con una gran pluralidad de visiones, los candidatos... A la rectoría estuvimos acá ocho de los nueve candidatos y eh, realmente la universidad es el centro académico y centro de cultura del país, ese es el mandato que nos da la propia ley, somos también un punto de referencia del sistema de educación superior del país y de toda la educación colombiana, de manera que qué mejor que eh, mirar con toda la ambición, con todo el optimismo, con toda la capacidad de trabajo y con ese legado histórico, esos 150 años, mirar hacia adelante con entusiasmo lo que se viene para la Universidad Nacional, quien quiera que sea el rector, quien quiera que eh, siga adelante con este gran trabajo, eh, pero pensando que hay mucho por hacer y mucho por eh, realizar desde esta extraordinaria institución. Muchísimas gracias, aquí entonces los profesores candidatos para ocupar este cargo tan importante de, en Colombia que es eh, precisamente dirigir eh, la Universidad Nacional de Colombia. Soy Pablo Bastidas, Otra Voz, Periodismo Libre.